hola mi campeón, si de alguna manera alguien te altera, esa persona te domina. Debes tratar que los actos de los demás no te afecten, aléjate de las cosas, que no te agradan. Aléjate de las cosas, que no te agradan. Aléjate de las cosas, que no te agradan. Aléjate de las cosas, que no te agradan.